Se van y lo siento, porque no hablé por no creer que el amor sé que no piensas más en mí, tal vez y me lo gané, sé que te olvidaste de mí. Lo sé, fue lo mejor, no lo dije, porque. hable, lo callé, no te dije te amo también, aún te puedo ver diciéndome, busca alguien que te ame mejor que yo, y te fallé, pues no busqué, porque ya tenía lo mejor, y te es lo que pasa cuando no hay sabiduría En las cosas importantes que te da la vida Esto es lo que pasa cuando, cuando uno calla, calla Y no expresa el amor que está dentro de su alma Esto me pasó, fue mi grave error Evitar decirle cuánto le amo yo Y es así entonces que todo terminó un día de repente Y de mí se olvidó Ya no puedo, no Ya no puedo más No resisto el dolor Cuando ella no está Y aún te puedo ver Pero por favor libera mi corazón Y te perdí Arrepentido estoy Y es que en ti tenía lo mejor Aún te puedo ver